Lo que quería yo antes de, eh, digamos, eh, de dar por finalizado, quería mencionar eh, el tema del aperito moreno y en qué estamos y este, poder armar este, un trabajo conjunto entre los distintos actores, los, los compañeros y compañeras de la, del Consejo Consultivo de la Comisión de Planeamiento y y e infraestructura y compañeros delegados de la 1114 que están aquí y otros que no han venido pero con los cuales estamos charlando que es la siguiente, es la apuesta, nosotros lo que, lo que proponemos trabajar juntos es la puesta en valor de la Perito Moreno, de la autopista Perito Moreno eh, algunos saben, otros no, la autopista Perito Moreno la inauguró Macri en el 2010 a las apuradas y resulta que a las apuradas para inaugurar esa autopista, ah, yeah. este.. La avenida, sí, le llaman autopista. Es, es autopista, lo hace, sí, es una semi-autopista y, y la hizo. La, sí, pero la inauguró Macri en el 2010. Y resulta que. Claro, a nosotros nos sorprendía que toda la, toda la parte de la 1114 que está sobre. está siempre inundada, ¿no? estaba siempre, siempre con agua, siempre con afluentes, bueno, que es un desastre y un problema, digamos, de, de, de, de, de, sal, de salubridad pública, todo el, el desastre que hay. Convocamos a una reunión de higiene urbana, eh, convocamos a la gente de AISA para que dé explicaciones. La gente de AISA vino, trajo todos los mapas y nos demostró los planos, trajo todos los planos de las tuberías todo y nos demostró cómo Macri había inaugurado esa autopista, Las Apuradas, y le faltaba toda la mitad de la obra de cañería, de desagües... Eh, Todas las toda la obras, la mitad de las obras, no toda, le faltaba la mitad de las obras de desagüe. No se había hecho el detalle de qué era lo que faltaba, qué era lo que no faltaba. Y esto implica un problema enorme para la. No, ni hablar cuando llueve, ni hablar cuando llueve. Los días de calor, de que no hay humedad, secos, está, está, este, está inundado. Por, por los afluentes, porque, porque no hay obra de infraestructura básica, por lo cual en muchos lugares se inunda, acá hay un problema de infraestructura básica. Entonces nosotros lo que veíamos era arremeter con este tema, volver sobre esto, discutir con los vecinos, juntar firmas en la 1114 juntar firma entre que todos los delegados se puedan poner de acuerdo, empecemos a trabajar con un reclamo, porque nosotros conseguimos, hicimos hicimos un gran logro en, en, en la 1.11.14 el, el año pasado cuando logramos cuando los reclamos ah. de los delegados y todo, cuando eh, logramos que se duplique la recolección de residuos y que se pongan 70 contenedores. Eso no resolvió el problema de COSO porque el problema es de, es de, es de la urbanización completa, pero fue, una, fue un avance, fue un paso adelante y muestra también que la organización y la lucha de, lo, de, de, de los delegados y de los vecinos este, permite lograr cosas. Entonces con ese ejemplo que nosotros tenemos de que hay cosas que se pueden lograr, queremos también emprender esto del la, de aperito la, de la moreno. Y la perito, la, la idea de puesta en valor es global, es la parte de desagües, de infraestructura básica, pero es también parquizarlo, porque se está transformando en basurales también. Hay, hay sectores en la, en la cancha de San Lorenzo, del otro lado, las plazoletas, hay lugares. Hay lugares donde. ...son eh, directamente basurales... ...hay que recuperarlos... Hacer, ...hay que parquizar, hay que pensar en los chicos... ...poner juegos... ...es decir, poner en valor significa... Este, ...dar una mejor calidad de vida... ...eliminar por completo... ...esa inundación, hacer las obras de infraestructura... ...para el desagüe... Eh, ...poner, eh, parquizarlo... ...para que... Este, para, para, ...porque es un lugar abandonado... ...totalmente abandonado... Y, y, ...y las luces, por ejemplo... están, ...cuántas veces los vecinos... Cuántas veces los vecinos tienen, tuvieron que cortar y hacer piquete porque les cortan la luz y no hay luz durante semanas, semanas no hay no hay luz durante semanas, es decir no hay luces, no hay eh, está inundado, son basurales, entonces lo que lo que lo que lo que está planteado acá es eh, un, una propuesta por la positiva. no queremos solamente reclamar y, y discutir, queremos lograr con los compañeros de la comisión de infraestructura armar un proyecto, así como hubo un trabajo muy importante para la, para la Tupac Amaru, eh, pensar también eh, un trabajo importante eh, de puesta en valor del la Perito Moreno. Y que podamos hacer, por un lado hacer una propuesta y por el otro lado hacer un reclamo. Es decir, organizar, trabajar, armar toda esa movida para lograrlo. Sí. O sea, aclarar que afecta a muchas cosas. No llueve, está inundado por, por agua salvia siempre. Entonces, los hospitales están colapsados, el Cesar está colapsado, la villa eh, se alimenta, toda, esa, toda la periferia se alimenta de la luz de la villa, que cuando se corta no hay luz. Supuestamente, el transporte también se ve afectado, porque al verse inundado, los coches, ya sea transporte pesado boliviano, liviano, no pasan por ahí. Y es un lugar donde vos ves que está vacío. Pasan coches, pero son mínimos los que pasan. Entonces afecta mucho, ya sea a salud, a seguridad, <coughs> el mismo transporte. A veces se tiene que desviar para otro lado y es una pena porque nosotros, antes avenida ja no se inundaba, se tenía que inundar, qué sé yo, cuando llovía demasiado. Hoy en día vive inundada. Y como dijo Jorge, desde que lo inauguró el señor Macri, que nos sacó desde esa vuelta que nos había sacado los contenedores, en Peor, la villa quedó para las miserias. Estaba mejorando, nos sacaron los contenedores, que después de un año y medio, recién recuperamos contenedores. Esa zona puntualmente es Perito Es todo, desde, todo, desde todo Varela hasta, Varela, hasta Varela, eh, Gaucho Varela, Cruz. Cruz. Cruz. Cruz. Cruz. Cruz, Varela, toda esa zona, son 10 cuadras serán. El famoso bañado de flores. Sí, cuando eran bañados en la época. Entonces, al inundarse, los contenedores no pueden estar, la gente, la basura. Está flotando por todos lados y es imposible pasar. Y es una pena que una semi-autopista no tenga que pasar. Ni el transporte pesado ni el liviano ni los colectivos y nos afecta a nosotros, afecta muchísimo a todos. Te agrego dos cosas. Eh, ahí tuvimos un problema, hubo, hubo chicos que fueron atropellados por los autos porque en, lo, en los pequeños... Eh, a espacios verdes que hay, se juega al fútbol pero es una autopista, pasan autos a más de 80 kilómetros por hora y los pibes están jugando, no hay una, no hay una reja, no hay, no hay nada digamos entonces en qué parte no está se quedaron con un, un mapa de AUSA para saber dónde qué parte es, son las que faltan de AISA 10? Tenemos, un... Bueno, no eh, eh, AISA nos dijo, sí, pues, hablen con AUSA hasta ahora fue muy difícil hablar con AUSA pero AISA dejó los ¿Tiene el detalle de que tenemos le falta? Sí, se los podemos, sí, tenemos, tenemos esos detalles, sí. Tenemos, tenemos.. Pero bueno, ahí hay que, hay que trabajar. Infraestructura, ahí hay que armarlo, no sé, hay que elaborar eh, Incluso hay un ingeniero en la, en la Junta Comunal ahora, en la comuna, hay un ingeniero que él es del PRO, por supuesto, pero tiene contacto con los ministerios, qué sé yo, al cual yo le dije, bueno, vení, nosotros te vamos a convocar al Consejo Consultivo para que vos ayudes en el sentido de que pueda abrir puertas también, ¿no? Es decir, que sea un recurso más, un ingeniero que está ahí, que tiene relación con los ministerios, lo traemos en función de lo que nosotros pensamos. El otro punto que también es la puesta en valor que vos mencionabas de los contenedores, los contenedores podrían estar ubicados en, isla, si hubiera una vereda bien armada, si no habría inundación, se podría armar en la vereda islas donde estén fijos los contenedores, donde el camión pueda tomar esto y entonces se puede puede podemos tener contenedores que no estén desparramados por todos lados, que van, que vienen. Es que no. supuestamente en el proyecto estaban esos Exactamente. Que que los terminales. Claro, ¿por qué? Porque además el contenedor puesto así sobre la avenida es muy peligroso porque es una autopista, digamos, no es una calle como esta que vos podés tener un contenedor. Entonces habría que tener una isla que entre en una parte fija dentro de la acera. Bueno, todo eso es una apuesta en valor de luminaria, de infraestructura, etcétera, etcétera, que bueno, que, que hay que armarlo este, de parquización, que bueno, es una propuesta que, que hacemos y un compromiso que queremos hacer también con los, con los delegados y trabajarlo, ¿no? Y después reclamar y luchar para conseguirlo, porque esto esto nos, nos, nos, nos remite por lo menos al presupuesto participativo también, a, tra a impulsar desde, desde los vecinos la discusión de qué obras comunales queremos y qué prioridades le damos a las obras comunales, cuáles son las prioridades que tenemos en la comuna. Y esto hay que imponerlo también, hay que imponerlo como una de las prioridades que tenga la, la comuna. Si nosotros hacemos este proyecto, tenemos posibilidad de que la Junta Comunal lo vote y tenemos posibilidad, digamos, de impulsarlo y de que el, de alguno de los ministerios pueda, pueda poner el, el presupuesto para hacerlo. Pero bueno, eso es un trabajo que hay que hacer entre todos, ¿no? Entonces, este, un poco es esa la propuesta que, que nosotros tenemos.